Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía un sabio, la mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. A ver, yo estoy relativamente de acuerdo en ello, pero sí que es cierto que cuando te das a los demás de forma desinteresada y los objetivos se cumplen o se van cumpliendo, ¿vale? eh, la satisfacción personal es enorme, es brutal. Eh, se están con cumpliendo poco a poco objetivos de, de uno de los proyectos que, que bueno que he presentado a la comunidad eh, de ayuda desinteresada totalmente y ahora vamos a ver cuál es yo creo que bueno los que habéis compartido eh, parte de él eh, creo que que sabéis lo que a lo que me refiero eh, hay que seguir hay que seguir evidentemente el camino no es fácil las cosas no se consiguen de la noche a la mañana pero, oye, el que va poniendo un granito aquí y un granito allá, joder, eh, creo que al final mmm, conseguirlo, el que la sigue la consigue, eso está claro. Y eso, está, eso es en todo. Um, hay momentos en los que hay que hacer trabajo de hormiga, hay momentos en los que puedes avanzar un poquito más, ¿vale? Pero bueno, al final las cosas van saliendo. Bueno, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. Eh, todos sabéis, yo creo que ya a estas alturas sabéis de la, de la nueva ley que se ha aprobado. de Bueno, pues sobre todo, en mi caso no afecta porque yo soy un micro-youtuber, soy un mini-youtuber, un proyecto de youtuber, cosas de esas, yo que sé, no sé. Como decir, tampoco quiero ser youtuber, evidentemente eh, no a mí no me da de comer. Pero... Pero sí que es cierto que ciertos influencers y demás pues van a estar muy supeditados a un único pensamiento. Con lo cual, no vas a tener libertad de expresión y, aunque la tuvieras, no sirve de nada. Porque, por mucho que tú digas cosas, si quien está más arriba te pisotea, al final dices, joder, ¿para qué me voy a jugar todo lo que he ganado, todo lo que gano todo lo que tengo por eh, la libertad de decir lo que yo quiera? Es muy fuerte ¿eh? estar diciendo esto en pleno siglo XXI en España después de lo que ya hemos pasado anteriormente y gracias precisamente a la gente que critica lo que hemos pasado anteriormente de forma tan apabullante Oye, lo que criticamos todos, pero hay gente como son los luchadores para mí son todos una panda de hijos de la grandísima puta. Y lo digo bien alto. Y me da igual. Me la pela. En fin, vamos a ir lo que importa. A las satisfacciones. Vamos a ir a Bitcoin, que está haciendo una figura. Y me apetece que haga otra. Comenzamos. Y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, a ver, que tengo yo la ventana aquí un poquito chunguilla de haberla estado moveteando por el computador. Eh, bueno, Bitcoin 23.910, eh, 12, 15, bueno, ahí está. Después de normal, después de. lo habéis hablado en el corto. A ver, que llegamos a una zona de sobreventa importante. Tenemos que retroceder y luego ya se volveremos a seguir avanzando. Eh, a ver de qué manera, seguimos avanzando pero, primero primero, y lo más importante es lo siguiente atentos al audio que os pongo muy atentos, por favor, al audio que os pongo sí, bonita, sí, bonita. estoy embarazada gracias al granito de arena que habéis puesto todo no puedo ni hablar bueno, pues resulta que Emma se ha quedado por fin ha conseguido quedarse embarazada gracias a ese granito de aremana que bueno que ponemos todos eh, ya nos ya le he dicho cuando pueda cuando esté más tranquila que nos mande un vídeo eh, de ella y además fijaros que este Días, unos días atrás hablé con ella, me mandó un vídeo y no lo puse porque, bueno, como estaba con COVID, dije, bueno, espérate a, a, a ver si pasa y tal. Y estaba la cosa un poco complicada, ¿no? Y, joder, estoy con COVID y me parece que tengo faltas y tal. Y lo hemos conseguido, chicos. Vamos a ser tíos de momento. Parece que la cosa va a buen término eh, y... Pues eh, gracias al GoFundMe que hicimos, este crowdfunding, que todos juntos, más lo que le llegó vía Twitter, eh, pues oye, ha podido hacer esa ese pues eso donde pongo el ojo pongo la probeta y oye mira pues se ha quedado embarazada eh, fantástica noticia creo que es, es maravilloso a mí estas cosas son las que me, me emocionan y por las que valen muchas veces hacer las cosas aunque haya alguno que se enfadase conmigo por opinar distinto pero bueno allá cada uno eh, en fin eh, si alguien quiere poner su granito de arena os pongo por aquí debajo, eh, link, ¿por qué? Porque no, ya sabéis que sacar una criatura, a una mamá sola, eh, no es solamente el hecho de eh, dar a luz, hay mucha más cosas detrás. No llegamos al objetivo, ya dije que si llegábamos al objetivo, eh, sortearía un, un curso, eh, ¿vale? y, y vuelvo a repetir, digo, eh, si, si, es algo que no jamás haría, vale un curso, pero si llegamos a ese objetivo, lo, lo sortearé. En fin, aquí está una meta conseguida, y muy satisfactoria. Vamos a por las siguientes, por cierto, hablando de metas, eh, que sepáis que quedan solamente unos días para el canal VIP, para clases particulares, el curso, de una forma o de otra, todos los scripts, podéis obtenerlos con un descuento importante. Eh, hoy día 8 quedan dos o tres días nada más. Venga, Bitcoin. Bitcoin está haciendo una figurita súper mega guay. Eh, ¿Qué puede estar haciendo? ¿Qué puede estar haciendo? Bueno, de momento ha tocado la EMA20, ha rechazado al alza. Bien, esto es, esto es bueno, ya la, le tocaba baja frena. estaba muy desgastado el RSI en, en, en rango horario. Pero cuidado. Vamos a ver qué es lo que nos marca la próxima subida, si hace algún tipo de divergencia bajista o o... Vamos a ver que la figura que a mí me apetece es la siguiente. Vamos a, a marcar una zona, ¿vale? Primero, para que veáis por qué se puede dar la figura que a mí me apetece. Bueno, desde aquí, vamos a marcar desde este punto, para que, todo esto, ha sido una zona de soporte, soporte, soporte, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, y la hemos pasado. ¿qué se suele pasar cuando una zona tan importante la rompemos, aunque sea en gráfico de una hora? Pues que la volvemos a testear. ¿Y qué me apetece a mí? A mí lo que me apetece, sinceramente, ¿eh? ya veremos luego lo que, lo que se da o lo que no se da y es lo siguiente, es hacer lo que está haciendo, bajar, volver a subir, un poquito más, crear divergencia en RSI y hacer esto. Eso es lo que a mí me apetece, lo que yo no sé si lo va a hacer Vedami que no, que no va a hacer ni un puto caso, ¿vale? Y que seguramente nos iremos a la zona de 24,700, 24,800. Eh, no lo sé, ¿vale? No, no lo tengo muy claro. ¿Por qué? Pues porque, igual que en todo este tiempo contamos con el análisis técnico, no nos tenemos que olvidar nunca de la parte fundamental. La parte fundamental de la economía y de la economía global, que está bastante jodida. Eh, ¿Qué va a pasar el miércoles? El miércoles tenemos... El IPC en Estados Unidos, si el IPC es un poquito chungo, aunque, aunque la última vez que dimos IPC no pasó nada. ¿Por qué? Porque la FED fue muy light, entonces posiblemente den una noticia de IPC, ese día tengamos un poquito de bamboleo y aquí paz y después gloria. Pero, pero, y estas son las que no molan cuando te dan una noticia en viernes. ¿Qué pasa el viernes? Que nos dan el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Y si la cosa se pone chunga, a lo mejor sí que tenemos volatilidad. Entonces, yo creo que de una forma o de otra, miércoles y viernes con noticias de este tipo, podremos tener bastante volatilidad, máxima estando en puntos en los que estamos. Bueno, pues una sobrecompra importante en una hora, ya hemos corregido un poquito. En cuatro horas estamos llegando y, bueno, vamos corrigiendo otro poquito. Ya veremos a ver qué pasa de aquí al viernes. Y en diario estamos muy bien, tenemos margen de sobra para hacer lo que nos dé la gana, pero no nos olvidemos, que se nos olvida muy rápido, quizás demasiado rápido, la memoria histórica solamente vale para algunas cosas, y es que estamos todavía en mercado bajista, estamos en cripto invierno, en pleno cripto invierno, y hay algo que yo no entiendo, yo no lo entiendo, esta zona bastante más amplia y bastante, con bastante más movimiento, incluso llegando a una zona importante, esta, que no llegó a nada. Y esta, que es más pequeñita que esta. ¿Por qué se le está dando tanta importancia a esta zona y ya nos vamos para arriba y ya va a ser esto la hostia? Es que no me entra en la cabeza, de verdad. Que yo creo que el ser humano no aprende ni a bofetar. Cuidado, porque... Todavía esto no ha terminado, ni mucho menos. Que está bien, que está guay. Sí, está bonito. Las cosas como son. Un rebote. Si no llegamos a la zona de los Ruslain, a la zona del soporte perdido, es una zona amplia que podemos ir hasta incluso la mecha de los 26.800 no vamos a ir a ningún lado, eh. exactamente igual que pasó aquí, que no llegamos ni siquiera a esta mecha que hubo aquí, y aquí sí llegamos pero tampoco hicimos gran cosa y nos fuimos al carajo eh, el volumen tal cual está, no me gusta demasiado, ¿vale? hay mucha, está viendo bastante distribución a pesar de, lo, de los pesares que sí, que evidentemente volvemos a lo de siempre todo esto que está en rojo vale que han ido soltando poquito a poquito eh, lo ha comprado alguien por supuesto que sí en eso estoy totalmente de acuerdo pero, todo este movimiento ¿quién lo está generando? lo están generando los minoristas y los delfinitos ballenas, no ballenas no hay y ese es el problema ¿Vale? que a lo mejor las ballenas se, se unen posteriormente yo creo que están esperando a lo mejor una claudicación real del mercado que yo no he visto todavía por ningún lado bueno, puede ser, pero de verdad no os olvidéis, no os olvidéis ni de lejos que seguimos en un mercado bajista cuidado con esto, bien dicho esto, me apetece mucho esa M doble techo, pum pum y para abajo, uno más alto que otro de tal forma que el RSI bueno pues sea un poquito más bajito y, y tengamos una connotación negativa, pero creo que es pronto y creo que en realidad eh, lo que quiere hacer es terminar de hacer esta corrección después de esta subida y e irse a la parte superior del canal. Eh, ¿Qué posible corrección tenemos? Pues bueno, ahora que ya parece ser que sí hemos frenado, pues desde estos mínimos que arrancamos hasta estos máximos, podemos tener justo en la zona de soporte esa zona más interesante para hacer una compra de Golden Pocket y un poquito por debajo la Pro, en una especie de pinchazo, puede ser que se dé, puede ser que sí, puede ser que no, pero, viendo el objetivo donde lo tenemos, yo creo que es muy probable que la zona de 0.38 de todo el movimiento eh, sea la que nos impulse nuevamente hacia arriba. Ya veremos, de momento tenemos que terminar de perder la zona rojita aquí, que era no la voy a de perder y a lo mejor sigue para arriba. Ya veremos. No hay que hacer... Eh, es complicado, ¿no? Está muy fuerte, la verdad es que está muy, muy fuerte, eh, que siga así, bueno, si al final lo que queremos es que suba, si todo sube, nuestros valores suben, y la figurita que tenemos es muy interesante, porque es el pajarito que muchas veces digo, que veis que tenemos esto por aquí, su cabecita, y esto por aquí, tenemos que terminar de hacerlo en la parte aproximadamente de los 24.800, ¿vale? Más o menos. A partir de ahí vamos a ver que en qué un momento llegamos de mercado, y si este pajarito va a ser algo positivo para seguir o nos va a mandar al carajo, como pasa muy a menudo eh, en esta gráfica, no pero en esta, veo que tengo aquí una línea ¿veis esta línea roja que tengo yo aquí? ¿qué es esa línea roja que tengo yo ahí? pues muy sencilla, es la parte inferior ¿vale? de estos mínimos este mínimo, este mínimo este mínimo, y vamos a ir a topar ahí con esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia complicadilla. Aunque ya hemos pasado esta, esta otra es incluso si cabe más. Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Pero el mercado tiene fuerza. Yo creo que este TP1 que marcamos, que más o menos marca esa zona es interesante y creo que podemos llegar a él. Si no llegamos, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero... A mí la falla de la parte inferior del canal me da que sí que vamos a llegar. Y que posteriormente podremos llegar a los 28. Vamos a ver qué tropezones nos dan esta semana con las noticias y qué tal son. Por otra parte, Ethereum está haciéndolo bastante bastante bien. Creo, creo, hay que tener en cuenta varias cosas con Ethereum. Eh, estamos llegando y estamos en plena zona de resistencia. ¿vale? Aquí fue donde hizo los pinchitos. Estamos intentando pasarlo. Esta zona no se queda aquí, sino que llega... Hasta la zona aproximadamente de los 1.936. Eh, y bueno, vamos a ver que yo creo que la media de 200 nos volverá a mandar al carajo. Tener en cuenta que desde aquí, desde los 4.800, fijaros lo rápido que perdimos todos. Desde los 3.500, fíjate, fijaros a qué velocidad hemos llegado a bajar a los 900. Y fijaros que nos hemos recuperado. Hemos hecho un 100% prácticamente. Bueno, yo creo que sí prácticamente. O sea, si vamos desde aquí. Aquí que tenemos el mínimo eh, 103%. Entonces, es posible, cabe la posibilidad de que estemos ya agotando un poquito el vaso, ¿vale? Cuidado, bueno, lo que haga Ethereum lo hará Bitcoin. Por otra parte, el total market va bastante bien. Hemos hecho una cosa importantísimo y esto, este máximo lo hemos sobrepasado aunque estamos intentando terminar de romperlo. A ver si llegamos al menos a la zona de los 1.16. Este apoyo que hubo aquí estaría bastante bien. Y nos impulsaría y nos, lo, lo que yo digo sobre todo el colchón de otoño que es importante la dominancia de Bitcoin, hoy como Bitcoin pues ha recuperado lo que ha recuperado bueno pues eh, lleva dos días rebotando un poquitito después de tocar la línea que teníamos marcada vamos a ver si hay suerte y se nos viene a la parte de abajo, cosa que le daría bastante mmm, cuerda a las altcoins el mmm, Twitter pues bueno, sigue, sigue bajando su dominancia eso es bueno eh, pero el dinero se sigue manteniendo en... Mmm, en el ecosistema importante vamos a marcar esta zona de títer desde aquí hasta aquí vale todo esto en confluencia con la media de 200 debe de ser una zona de soporte en la que ya sí quizás haga algo vale quizás haga algo entonces bueno vamos a ver qué tal termina de tocar en estos próximos días aquí y luego puede rebotar volver a caer rebotar y puede coincidir además con ipc eh, bajamos eh, el Producto Interior Bruto, bajamos, rompemos y ya vamos a ver qué pasa. No sé lo que pasará, pero bueno, estamos llegando a puntos en todo, puntos de tensión, ¿vale? Puntos de tensión. En cuanto al oro, importantísimo lo que está pasando hoy, ¿vale? Rompiendo y cerrando por encima de la media de 50 con un poquito más claridad de lo que hizo aquí, sí que es cierto aquí, salió y volvió a entrar. Vamos a ver si aquí ya mañana va por la media de 100 y... Bueno, podemos empezar a, a cerrar esa cosilla que nos queda por ahí pendiente. En cuanto a altcoins y NJ, pues bueno, ha hecho un poquito de movimiento, no demasiado, yo creo que va a seguir al alza. Eh, para, para, para, vamos a darle aquí en el lado positivo, en el lado negativo, tenemos por aquí velas, que no sé qué velas son, porque como hay varias, pues con Tether, con, con Bitrex bueno, los cortos de Bitcoin, 6.16, siguen bajando, ayer bajaron, hoy bajaron otro poquito, mañana creo que bajarán otro poquito, y a partir de aquí, cuidadito, ¿vale?, cuidadito, hoy es eh, lunes, mañana martes, todavía nos puede dar margen, y a partir del miércoles pueden empezar a subir con aquello del IPC, ¿vale? Y además coinciden, va coincidiendo un poquito eh, todo en, la, en el aspecto técnico con el aspecto, eso, las noticias fundamentales, recordar que es el miércoles a las dos y media de la tarde, cuando darán esos datos. Eh, en el lado positivo, que tenemos? De parte, pues, GRT, un, 15% prácticamente, IDEX tres cuartas de lo mismo, Neblio un 13,45, muy bien, fijaros que parecía que iba aquí a hacer un recorte y que va y eh, sigue estremiendo lo de Neblio, es increíble pero esperamos Neblio suele funcionar así cuando se pone a subir, eh, no hay que lo pare Flow Block también, un 11%, muy bien recuperando ahí la media de 100 el objetivo que hemos estado viendo prácticamente en todas en estos días, ¿vale? una vez que llegó la media de 100, ahora tendrá que hacer banderita, reposo, intentar ir a por la media de 200 que coincidirá con estos máximos que tenemos en la zona de un centro. El dólar, eh, a ver qué tal qué tal sigue ese progreso. Una importante que tenemos en cartera, cadena, ay, Dios mío, cadena 2,30. Ya la tenemos justo en la línea que teníamos marcada. Vale, eh, no es una línea que está por casualidad. Vale, es una línea que este fue pues este máximo que marcó aquí. Aquí también lo marcó antes de volver a subir. Y bueno, pues aquí también fue resistencia. Aquí una vez pasado fue apoyo. Resistencia, me voy para abajo. Y ahora la estamos atacando. Vamos a ver si somos capaces, pero no sé el gas que le quedará. Todavía me puede dar un latigazo e intentar conseguir esos máximos relativos anteriores con la media de ¿eh? 200, igual que nuevamente creo que va a ser la que en todos los aspectos y en todos los valores nos dé una colleja y nos mande a la realidad otra vez. Eh, si llegamos a ella, bienvenido sea. ¿eh? Eh, posiblemente, y os, yo os lo aviso, lo que tengo en, en, en cartera de cadena, que lo metimos en la cartera que estamos haciendo, a ver si la así, así hago los deberes y, es, y la vemos mañana o pasado. Eh, posiblemente si llega a una zona aproximadamente 3, venta Venda, recupero liquidez y volveremos a hacer la compra más abajo, más adelante. Eh, habrá gente que diga, bueno, pues yo no lo quiero vender, eh, y porque quiero aguantarlo, porque tal, bueno, yo no soy un creyente del hold, ya lo sabéis, aunque sin que siempre mantengo algo guardadito. Vaya cada uno, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Yo simplemente os digo lo que yo hago, cómo yo opero y se pues si os sirve de, de guía o si a alguno le ayuda, pues fantástico. 2 también muy bien, un 7 y pico por ciento, rompiendo también la media de 100. Mismo esquema, exactamente igual. One, one. Y todavía está un poquito verde, le falta romper la zona de los eh, 0.26.8 para intentar ir a por la media de 100. O sea que esta, esa está todavía un poquito virgen. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Trias, igual, mismo esquema, exactamente igual. Veis que están todas yendo al mismo esquema. Ya está en la media de 100. Um, Ocean Protocol tenemos por aquí, Rune, por ejemplo, igual, veis media de 100, además coincidiendo ya con esta zona de resistencia, antiguo soporte, tocó, tocó, tocó, y aquí tocó, también es su zona súper importante, a ver si es capaz de pasarla, tiene margen de sobra para intentar ir arriba, ir a por la media de 200, que... Como irá bajando, pues posiblemente coincida con estos máximos relativos anteriores en la zona de 379. Y bueno, pues así un montón de ellas, ¿vale? Tenemos las Solanas, tenemos Alice, tenemos Rose, tenemos muchas haciendo eh, cositas, los FTTs inclusive también, ahí van recuperándose de su suelo, ya han pasado la media de 100. Fijaros cómo pasaron la media de 100, se apoyaron y ahora van a por la de 200. Y es un poquito lo que tienen que hacer y lo que posiblemente hagan prácticamente todos si sí, nos siguen dando margen a lo largo de este mes de agosto que tiene sigue teniendo muy buena pinta en todos los aspectos así que poco más, vamos a terminar con Bitcoin que como está, vamos a ponernos en una hora para ver un poquito mejor qué narices quiere hacer, vamos a quitar el pajarito que pinta por aquí, no, espérate que si no hago así tacatás bueno, pues está, eso el pinchito que ha hecho en la, en la EMA 20 y está aquí tonteando a ver si escapa, sube, baja, sube, baja, indecisión ahora mismo. Bien, pues bueno, os recuerdo ese objetivo que hemos cumplido, eh, primera parte, primera parte, con EMA, y si alguno quiere, os dejo por aquí el link para intentar seguir adelante con ello y si podemos mejorarlo, pues, todo lo que sea mejorar una posición, no pues la vamos a mejorar. Venga, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cotela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.